Que es divino. Espejos diamantes de pura ilusión, montañas y piedras aportan color. Da vueltas si y yo estoy acá mirando, mirando y pensando Cómo es más allá Mi hogar ¿sí? sobre ruedas Me quiere llevar Vamos paseando Bien ¿sí? Mientras cantamos Escuchalo bien. ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué? ¿No sale todo? A mí me parece que está espectacular. Dale más Mira. tiempo, dale más tiempo. Dale más tiempo. Yo, para... Yo lo escuché hermoso. No, mamá, mirá, escuchá. ¿Qué tiene? A ver... para cucharno a mí no me gusta cómo es el tono bien? mamá paseando mi nascándamos soy engañando por el bludar no hay menias